Ah, de lo mejor que pueden hacer que vienen todos con un balde de, de agua vacía y lo llenan aquí y lleven a y a agua si a, a su llevar. país. Pueden llevar todo lo que pueden todo llevar. Que quieren sí. a ver qué tal. No, y lo otro es informarse. A informarse sobre todo lo que está haciendo en él en otros países porque seguramente no somos lo, el único país acá afectado en este tipo de cosas. Entonces, al final, los impuestos de los italianos tienen que ver dónde y en qué lo están ocupando. Y sobre todo que están haciendo van a hacer un gran daño y a, a otro país y a nosotros que vivimos en esta región. Así que ojalá a ver si también se informan y nos ayudan también a batallar a que este proyecto se caiga y no se vaya a realizar.